Yo creo que siempre se puede mejorar y se puede crecer. Messi lo hizo de nuevo. Messi se sale con la suya. Fue un poco lo que fue haciendo durante eh, toda mi carrera. Fue... Y vamos a ver ahora el último logro del argentino que ya se ha hecho oficial. Sí, ya te digo, nos costó muchísimo. Bueno chicos, Messi que no se cansa de ganar. Un Messi que lleva 41 títulos en su carrera deportiva, 7 balones de oro y innumerables trofeos y galardones también a nivel individual. Pero en las últimas horas se ha hecho oficial otro, el último, imponiéndose a jugadores como por ejemplo a Kylian Mbappé. Y es que seguramente al francés no le habrá gustado nada el último logro de Leo Messi. Y es que uno de los diarios de Inglaterra más prestigiosos, en concreto el diario The Guardian, ha elegido a Leo Messi como el mejor jugador del año 2022. Pero ojo con los detalles y con el top 10 y ahí se verá a los grandes jugadores que ha superado el propio Leo Messi. El diario inglés ha elegido los 100 mejores jugadores del año pasado. Tanto a nivel individual como también colectivo Obviamente el 2022 quedó marcado por el Mundial Que representó la tercera estrella para Argentina De ese listado Los 10 primeros son los siguientes En el puesto número 10 tenemos al egipcio Mohamed Salah de Liverpool el número 9 es para el guardameta blanco Thibaut Courtois, que también ha participado en el Mundial con la selección belga. Luego el número 8 es para Vinicius Junior, que hizo un buen año con su equipo, aunque no tanto con Brasil en el Mundial. En el número 7 tenemos al polaco Robert Lewandowski, del Club Barcelona y de la selección polaca. En el número 6 está el belga Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City que también jugó el Mundial con Bélgica. En el 5 está otro de los grandes destacados del Mundial y también a nivel de clubes, el croata Luka Modric, el centrocampista que está sorprendiendo a propios y extraños con el rendimiento que tiene con 37 años. En el número 4 está el noruego Erling Haaland del Manchester City y de la selección noruega que por cierto no participó en el Mundial. Luego ya entramos en el podium, en el número 3 está Karim Benzema, que hizo un gran año con el Real Madrid, actual Balón de Oro, pero que no pudo participar en el Mundial con la selección francesa. Luego en el puesto número 2 tenemos al compañero de Messi en el Paris Saint Germain, a Kylian Mbappé. También jugador de la selección francesa que ha quedado detrás del número 1, como decimos, Lionel Messi. Otros jugadores destacados de la selección argentina han sido Emiliano Martínez que ha ocupado el puesto número 20, Enzo Fernández y Julián Álvarez en el 21 y 32 respectivamente, Ángel Di María en el 38 o Alexis McAllister en el 47.